Muchachos, muchachas, nos encontramos en un nuevo video para mi canal y en esta ocasión andamos en Juegos Multiplayer parte número 4 Ok, empezamos rapidez nada más agarrando este felicito Por esta ocasión solamente voy a traer dos juegos, entre estos está Skyward y Left 4 Dead ¿Por qué Left 4 Dead? Más que nada, ya que no estoy acostumbrado a traerlo Y es de que se ha vuelto popular de la noche a la mañana como tal juego <ríe> A Us pero bueno la cosa es de que vamos a jugar eso Y aprovechando de que salió el nuevo mapa La verdad no sé si voy a jugar así Porque mis amigos no están jugando últimamente conmigo No es porque no tengo amigos, pero bueno La cosa es de que ese mapa como que a nadie le gusta Porque es el faro y ya estaba anteriormente Así que no es nada nuevo Pero bueno, vamos a empezar hablando acerca de mi panel Donald Trump Nos está acercando ese concha ¿Qué te pasa hoy? ¡Pelea, pelea, pelea! Uh. <coughs> Va a caer que tengo un knockback ¿no? ¿El otro que está viniendo? Sí, sí, sí está viniendo ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, uh. pum, pum! A la miércoles, chicos! Luego se me banean, ya saben por qué eso. Jeje, <ríe> tan madre. Pero bueno, que, como les estaba diciendo, ya estoy aparte de que lo odian a mi pana de Donald Trump, y pues le dio COVID, y también está hospitalizado. Chicos, por eso, sigan las leyes y no paren con menores. Jeje, <ríe> tan madre. Tremendas consecuencias lo que pasa si no haces la ley. Pero bueno, vamos a lanzarnos con todo, chicos. Ando muy animado y un poco triste, más que nada, porque mi video anterior no fue tan popular que se diga. Y en cierto caso me duele porque... Bueno, más que dolerme me pone triste porque tardé mucho tiempo en editarlo, en grabar la partida, aunque solamente subí una, un fragmentito. Y lo hice, ¿por qué? Muy simple, chicos. Y es de que, <coughs> por alguna razón, no me toca ser impostor. He jugado alrededor de 20 partidas y solo me tocó ser dos veces impostores. En las cuales mi team era un hacker, o bueno, team hacker, ahí está. Porque de una ganábamos ¿no? dos segundos y ya se había matado casi toda la tripulación. Y me fue algo bien feo, chicos necesita una especie de anti-cheat ese juego. Pero bueno. En cierto caso me gustaría a ti como espectador que estás observando. Que tal vez te guste mi contenido. Ya que si me estás observando tanto tiempo es porque te gusta. Y me gustaría que te suscribas pues para que me apoyases. Ya que ya estamos a punto de pasar los 200 subs. Y ya que estoy más que nada vagando con eso. ¿Se a suicidar o no? Madre y suicida suicidate ante tu dios. <ríe> Chicos, humildad. ese <ríe> suicidó. Ok, ok. Está viniendo creo otro. ¿Dónde está el otro? La ah, madre como me gustaría tener una brujulez. Ok, chicos, me mamé humildemente, pero me mamé, me maté a tres, Ahí también el cuarto. ¿Dónde está, weón? Creo que está atrás mío, ¿o no? Creo que estamos a volcar rojitos nada más? Sí, sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, ¿Qué está tú ya mora, mora. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pobrecito, weón! corre, corre, cobardés. Míralo cómo escapa, tremendo varonil. Pelea, pelea, pelea, pelea. ¡Uy, weón, dos de vida! ¡No, weón, me voy a botar! ¡No, puta! ¡Pero qué imbécil. Chicos y chicas, volví y ahora nos encontramos en The Left 4 Dead 2, en The Left 4 Dead 2, pues, lastimosamente no llegué a encontrar una partida en The Last Stand, y en cierto caso me llega el pincho, bueno, más que el pincho, me da cólera porque el primer día fue a tope popular y luego ya ni siquiera hay partidas, amigo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Voy a a yo ¿cómo ataca? Ah, noob, pero bueno, en cierto caso he visto de que la traducción está mal, ya que The Last Stand dice, uy, no, no, no, fregón, ¿no? Pero bueno, agradecido con mis bots, <ríe> con mis bots, dice... Y la cosa es de que supuestamente es la última batalla cuando debería ser este, el último en pie, o sea, un Battle royal por sí. No sé por qué hay pusieron este título, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Altos idiotas, no mentira. Y la cosa es eso, de que no llegué a encontrar partida y mis amigos andan jugando otros juegos como lo puede ser Valorant. Que a mí, sinceramente, no me gusta el juego, ya que literal es un CSGO con podercitos. ¿Y para qué quiero jugar este CSGO? O sea, este CSGO con podercitos cuando puedo jugar CSGO y Overwatch Literal, hay un personaje que tiene la misma animación Los mismos poderes que Reaper, amigo Literal, es un control c control v Si yo, si yo fuera Blizzard, literal les dijera No, pana, pásate mi Clash Eso es copia-pega, nada más Literal, amigo Qué asco, la verdad Pero bueno, a mí no me gusta el juego Y es de que, literal, me matan de una bala ¿De qué me sirve ser support si me matan de una bala? ¿No creen? Alto estúpido, no como mi dios Overwatch, no me digan, <ríe> chicos ya se viene Overwatch todos ando, felicidad. Pero bueno, eh, me gustaría comentarles también acerca de la salida de nuevas tarjetas gráficas de una RTX, y para eso dirán, me los voy a comprar. La verdad, yo me compraría la 3090, que está muy OP, amigo, tiene 24 GB de memoria de video. Está re open Mi tarjeta de video cuánto tiene? 4 GB nada más. Está <risas> madre. Pero bueno, ¿qué se puede hacerlo ¿Y cómo dirán? ¿Cómo voy a conseguir el dinero de eso? Muy simple. Hay una plataforma nueva llamada Cost TV. Que en sí está muy cool porque literal me permite monetizar videos que en YouTube no se puede monetizar desde cero. Pero bueno, vamos a proceder a hablarles un poquito más acerca de eso. Y creo que lo voy a dejar acá para poder ser infectado. Así que vuelvo. Ok, chicos, volví y ahora soy un infectado. O sea, la stripper. <ríe> ok, salta, salta, Nico. No, pero no me empujes, hombre. No. A Mario, por lo menos me moría ahí. Es, es, es, es. Pero bueno, también les iba a explicar cómo es que funcionaba esto de Cost TV. Ya es muy simple, pues. Funciona como YouTube a sus inicios. En donde no había restricciones para poder monetizar tus videos. Funciona igual. Y la verdad está cool. Yo sé que en algún momento lo van a llegar a cancelar eso. Porque se está volviendo popular. Literal, salió hace un año o dos, creo. Y ya está tan popular de que... Entiendes <coughs> dónde es Comante, pues? Me fregó, Ok, me, toc me tocó con el jeropa. <ríe> ok, ok. Vamos a esperar nada más. uy, uy, uy. Me fría, me fría, ¿no? Oh, de hecho, <ríe> están lag ellos, no sé por qué, oh. No, chicos, también uno por, por ahí Esperan, esperan, esperan De una, de una, de una, de una Oh, el secho, <ríe> el secho, no <ríe> Pobrecito, recién me doy cuenta que el secho está conmigo Ese, es, está es. La madre, no hice nada de daño, pero Chicos, soy pro Obviamente, soy prosísimo Pero bueno ah, Salto, Rochelle, pobrecito mi timo Literal, yo estoy haciendo más daño que todos ellos juntos, ¿no? mira lo pero tremenda bot. Alto botón. Chicos, los bot... <ríe> ¡Se ha muerto! Y todavía lo han escupido. Uy, no, no, no. Le frego, le frego. Ok, ok, vamos a ver qué me toca. Ok, soy el pandillero. <ríe> en vez de matarlo, lo voy a robar. <ríe> buena arda. ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué habilidad! Pero, mi plan era caerle a Ellis, pero... No, chicos, me frega, ¿no? La madre... Pero bueno, yo ya me voy a ir despidiendo más que nada Porque a partir de acá parece ser de que solamente voy a repetir lo mismo Y voy a terminar de jugarlo por mi cuenta Ya que literal estamos a la vueltita Así que es, es, es nada más Pues bueno, antes de des despedirme Me gustaría otra vez decirles de que se suscriban a mi canal Y que compartan más que nada Ya que me conviene mucho de que mi canal se vuelva popular Para poder ganar mi cash, o sea, dinero, o sea, el dinero lo es todo O no, <risa> Ok, me caigo el setch, ya <risa> ah, no o por qué tiene ese nombre, chicos. No, no, no por eso. pero bueno. Yo me despido acá pegando este panoide. Hasta la próxima. Se me cuidan, o sea, chao.